Saludos mi gente, ¿cómo están todos? Yo soy el doctor Juan Pablo Reynoso, sean todos bienvenidos a este canal Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy, como el título dice, hablaremos de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Vamos a saber qué es el líquido cefalorraquídeo y cómo circula en nuestro organismo. Quédate con nosotros y disfruta de este contenido. Bien, acá tenemos una imagen del Atlas de Nete. En esta imagen vamos a explicar resumidamente la circulación del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, recuerden que ese es un líquido incoloro, Inodoro, se dice que es transparente Este es similar al agua También vamos a tener que este líquido Cephalorraquidio, para que ustedes Aprendan de manera resumida Esta circulación, el líquido Cephalorraquidio Se produce a nivel De los coroides De los ventrículos laterales, anoten Por ahí, qué son los plexos coroideos? Los plexos coroides son Desdoblamiento de la pía madre La pía madre vamos a tener que es una De las capas de la meninge, es decir La capa más interna, esta va a formar los plexos coroideos a nivel de los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales están localizados a ambos lados en los hemisferios cerebrales, digase la vesícula cerebral llamada telencéfalo. Entonces, a ese nivel, dentro de los plexos coroideos vamos a encontrar una célula llamada células ependimarias. Esas células ependimarias son las encargadas de la producción de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué ocurre? Que ese líquido cefalorraquídeo va a pasar de los plexos coroideos de los ventrículos laterales, pasará a través del agujero interventricular o agujero de Monroe, que es este agujero que tenemos acá, pasará al tercer ventrículo. El tercer ventrículo, este es un espacio que se encuentra ubicado entre los tálamos, específicamente a nivel del diencéfalo, que es la estructura anatómica que vamos a encontrar. Entre ambos hemisferios cerebrales vamos a encontrar el diencéfalo, que es esta región acá. Desde el diencéfalo va a pasar al rombencéfalo, o mejor dicho... Conocido como cuarto ventrículo, este espacio que está acá Que tiene forma romboidal Va a pasar del tercer ventrículo al cuarto A través de este agujero que se ve acá Conocido como acueducto mesencefálico También conocido como acueducto cerebral o de silvio El acueducto cerebral o de silvio Que tiene como una longitud aproximada De 1.8 centímetros de longitud Y este va desde la porción craneal del de tercer ventrículo hasta el cuarto ventrículo. Desde acá vamos a tener que el líquido cefalorraquídeo, al localizarse entre el puente posteriormente y el vulvo raquídeo, que se encuentran acá, la cara posterior del puente y vulvo raquídeo, y el cerebelo que se encuentra posteriormente, esa región conocida como cuarto ventrículo. El líquido cefalorraquídeo que va a estar en el cuarto ventrículo, de ahí pasa al espacio subaracnoideo. Miren acá. El espacio subaracnoideo. Recuerden, las tres capas de la meninge, miren acá, la dura madre que es la más externa, luego de la dura madre tenemos la aracnoide y luego la pia madre que es la más interna que se va a encontrar adherida a la médula espinal y al cerebro acá arriba esa es la pia madre que es la más profunda entonces debajo de la aracnoides, segunda capa vamos a tener un espacio que es el espacio subaracnoideo entre la aracnoides y la pia madre ese es el espacio donde circula el líquido cefalorraquídeo ese líquido cefalorraquídeo también conocido como líquido cerebro espinal es el otro nombre que tiene ese líquido cefalorraquídeo. ¿Qué tenemos también? Que el líquido cefalorraquídeo va a llegar a diferentes lugares cuando se encuentra en el espacio subaracnoideo. Miren, acá vamos a tener que llegar a esta cisterna que se observa a este nivel, que es una cisterna que está por debajo del cerebelo que se llama cerebelo medular cisterna cerebelo medular también conocida como cisterna posterior pero otra cosa muy importante cómo llega ese líquido ese desde el cuarto ventrículo al espacio subaracnoideo ponga mucha atención acá en el cuarto ventrículo acá vamos a tener tres orificios, vamos a tener un orificio medio, este que se observa acá es el orificio medio, conocido como agujero de Mayendi. ese agujero de mayendi se encuentra en la parte media, en la parte posterior inferior del cuarto ventrículo, la línea media también vamos a tener dos agujeros laterales acá tenemos uno, el lado derecho ese agujero que se ve ahí se denomina agujero lateral o agujero de luz, por los agujeros de luz que son los laterales y el agujero de Mayendi, que es el agujero central ese líquido de va a desde el cuarto ventrículo al espacio subaracnoideo, ahí tenemos, recuerden, de los ventrículos laterales al tercer ventrículo a través del agujero de Monro, que es el agujero interventricular, va a pasar ese líquido, estamos en el tercer ventrículo, del tercer ventrículo al cuarto va a pasar ese líquido a través del acueducto mesencefálico, también conocido como Acueducto de Silvio, este que se ve acá Y del cuarto ventrículo al espacio subaracnoideo Va a pasar a través de los, de los agujeros laterales Que son los agujeros de Lusca Y el agujero medio que es el de Magendie. Esos agujeros, señores, si se cierran esos agujeros O el acueducto de Silvio se cierra El líquido cefalorraquídeo no va a circular de manera normal Y ahí vamos a tener que ese líquido se va a quedar acá Y van a dilatarse los ventrículos Y eso se conoce acá como hidrocefalia. La hidrocefalia se da principalmente por una obstrucción a nivel de esos conductos, por, ese, por ejemplo que no va a circular al espacio subaracnoideo o no va a circular del tercer ventrículo al cuarto ventrículo por una obstrucción a nivel de una estructura que se observa antes de llegar al acueducto de Silvio que se llama ano, ah, es un espacio que se observa antes de llegar al acueducto de Silvio a nivel cerebral entonces, otra cosa muy importante y es que ese líquido cefalorraquídeo también además de llegar al espacio subaracnoideo lo vamos a encontrar en el conducto central de la espinal conducto central de la médula espinal también conocido como conducto pendimario ese conducto que se observa acá y termina ese conducto pendimario de la médula de la médula espinal termina en su parte terminal en un ventrículo llamado ventrículo terminal que también va a tener en su pequeña porción líquido cefalorraquídeo que tenemos también como importante en el espacio subaracnoideo miren las flechitas de color blanco van a llegar a diferentes lugares este líquido va a bañar el encéfalo el encéfalo se va a encontrar dentro de ese líquido y la médula espinal también recuerden que ese líquido tiene diferentes funciones va a tener una función como amortiguador es decir que si hay un trauma a nivel medular o a nivel cerebral cuando un ejemplo hay una contusión o cualquier movimiento de la columna vertebral o del de encéfalo, el líquido va a actuar como amortiguador a este nivel, evitando de que se contunda la médula o el cerebro. Esa es una de las funciones. Protección. Tenemos otra función muy importante, y es que a través de ese líquido circulan nutrientes. Y esos nutrientes, por ejemplo, es indispensable de que el sistema nervioso eso no puede funcionar sin glucosa. Es lo que quiero dejar dicho. Entonces, a través de ese líquido de aquí de que se transporta esa sustancia. También sirve como transporte de sustancias como las hormonas y neurotransmisores se transportan a través de ese líquido cefalorraquídeo es decir tiene un medio de transporte eh, otra cosa muy importante ahí vamos a encontrar múltiples electrolitos que eso es también sumamente importante como también mencionamos la glucosa si aquí vamos a tener si hay un aumento de glucosa a nivel de líquido cefalorraquídeo tenemos una entidad conocida como hiperglucosrac, hiper, que es aumento, gluco, que es de glucosa, raquia, que es de líquido cefalorraquídeo. También ese líquido cefalorraquídeo. si tiene una coloración turbia, eso es importante, a la hora de hacer una punción lumbar, si encontramos ese líquido cefalorraquídeo de color turbio o de color purulento, ahí pensamos en una meningitis, y eso es muy importante a la hora de hacer el diagnóstico. Entonces, el líquido cefalorraquídeo a nivel del espacio subaracnoideo va a llegar a los siguientes lugares tenemos acá la cisterna cerebelo medular que se encuentra acá que también conocida como cisterna eh, posterior va a llegar a esta cisterna que es la cisterna cuadrigémina que se encuentra acá entre la vena de galeno y la cara posterior del mesencefa también vamos a encontrarlo próximo acá a la cisterna interpeduncular entre los pedúnculos cerebrales se llama así cisterna interpeduncular y tenemos otra cisterna que está por delante del quiasma óptico que se llama cisterna prequiasmática o que es la que encontramos a este nivel hay diferentes cisternas eso es a nivel del encéfalo a nivel de la médula donde la médula espinal llega a nivel lumbar, vamos a tener una cisterna llamada cisterna lumbar, que es el lugar donde hay mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo, en la cisterna lumbar. Y ese es el lugar donde se realizan las funciones para la extracción de ese líquido cefalorraquídeo. Y eso es muy importante conocerlo. Eso va a estar después de la terminación de la médula espinal, a nivel lumbar. Ya ustedes saben. Recuerden que la médula espinal termina en el borde inferior de L1, borde superior de L2. Recuerden eso, y por debajo de es que vamos a encontrar esa cisterna, cisterna lumbar. También otra cosa muy importante que es el líquido cefalorraquídeo. si seguimos la flechita, su destino final va a ser acá, a las granulaciones aracnoideas, que es donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Eso va a ocurrir en cada 24 horas, una reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Entonces, ese líquido cefalorraquídeo va a llegar de las granulaciones aracnoideas, llega al seno sagital superior, al seno sagital superior y es el lugar donde llega final para luego ligarse con la sangre, sangre venosa Y de ahí ya estamos hablando De la circulación del líquido cefalorraquídeo luego vuelve A la parte de los ventrículos laterales Se produce, pasa de los ventrículos Laterales al tercer ventrículo A través del agujero interventricular o de Monro Luego viene del de tercer Ventrículo al cuarto ventrículo a través Del acueducto de Silvio o acueducto Mesencefálico, del acueducto De Silvio al cuarto ventrículo Va a pasar del cuarto ventrículo Al espacio subaracnoideo a través del agujero laterales de Lusca y el agujero central de Mayenne. Luego acá baña el sistema nervioso, encéfalo y médula espinal, y ahí vamos a hablar luego de la circulación. Se reabsorbe, luego vuelve a la sangre, así sucesivamente. Y eso era lo que yo quería traerle el día de hoy para que ustedes por lo menos se lo sepan de manera resumida: circulación del líquido cefalorraquídeo. Nos vemos en el próximo video y espero que hayan disfrutado de este contenido. El doctor se estuvo con ustedes. Bye.